¿esto? ¡Oh! Ah, yo sé que iba a partir a un menor en la cara! ¡Yo le diría a la policía que te arreste! ¡Vas a <ríe> ¡Todo está en video! ¡Está imbécil! ¡Está grabando todo! ¡Solo solo, solo grabé la parte en la que golpeaste! ¡Ah! ¡Ese es proyecto X! ¿eh? Sé que te sales de la casa todas las noches Eso no se hace Peter, ¡Tienes que decirme qué está sucediendo! Y lo ya, solo estamos tú y yo Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces escúchame tienes un don tienes Montaje, un poder. y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad de eso se trata esto, no de decisiones de responsabilidades debemos superar el sufrimiento. Ah. mi deseo para ti es que se vea. y todo. todos lo necesitan y aunque fracasemos qué mejor forma es para vivir el hombre araña no hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.